Yo, yo sinceramente tengo mis dudas y es un tema que discutía también en otra en otra mesa con una de las diputadas de vos, con, con Milagros Marcos, perdón, del Partido Popular días atrás. Buena amiga y paisana de Valencia. Sí, de Palencia. Días atrás por la sencilla razón de que al final al que había que retratarse estaba retratando hoy en Doñana. Es decir, es vergonzoso, es capcioso que Pedro Sánchez pide apoyo al Partido Popular y cuando tiene que votar en contra de sí mismo... ¿Eh? desaparece, desaparece cual rata ¿no? entonces desde ese punto de vista desde ese punto de vista yo probablemente hubiera tensado la cuerda un poquito más porque en estos momentos eh, tenemos, estamos en una en una pre -campaña política ellos lo van a vender como un éxito del Partido Socialista nunca van a decir que es el Partido Popular el que lo ha apoyado, de hecho Pachi nadie ya se están encargando de hacer correr esos bulos por todos los medios de comunicación y yo si hubiese sido el Partido Popular probablemente hubiera, hubiera hubiera tensado la cuerda un poquito más eh, es cierto que hay que tener compromiso con el Estado hay que tener compromiso sobre todo con, con las víctimas y obviamente esta ley que nunca eh, tuvo que haber salido se ha enderezado pero dicho lo cual eh, también hay que decir otra cosa vamos a recordar a la audiencia que tenemos una población de recursos de, de una reclusos de reclusos eh, relacionados con este tipo de con este con esta tipología de eh, de delitos. De delitos, con esta tipología de delitos, eh, cercana a los 4.000. Mm. Que esos 4.000, de los cuales 1.000 ya, ya se han aprovechado, esos 4.000 se van a seguir aprovechando se van a, o van a seguir utilizando la legislación del CSI de Pedro Sánchez eh, durante toda su vida de reclusos. Porque ya ha estado en vigor durante... Efectivamente, durante seis meses la ley del CSI que esta ley que se va, que se ha aprobado hoy en primera, en primera instancia en el Congreso y que se aprobará próximamente en el Senado, eh, bueno, afectará a los nuevos delincuentes sexuales o a los reincidentes. ¿no? Y, y yo también quiero resaltar otra cosa más, ¿no? Y ahí es donde el Partido Popular tendría que haberse hecho fuerte y haberle pedido explicaciones a, a Pedro Sánchez, ¿no? Porque aquí se eh, figura Pedro, Pedrito, Antonio. José, ya no sabemos cómo se llama, porque a cualquier país que va, uh, bueno, le llaman le llaman de... En un rato vamos un a comentar diferente. porque le ha citado Joe Biden. Joe Biden sí, por fin ya sabe quién es, pero es que no a ir. adelantemos acontecimientos. <risa> Continúa, va, Fran. A ir ahí, ¿no? eh, bueno, eh, hizo unas declaraciones el otro día a una, una serie de medios y además eh, yo creo que, que son criticables mm. y dijo... Si hay que pedir perdón a alguien, si hay que pedir perdón a alguien, se le pide. Yo no sé quién era el periodista que estaba delante. Un de él, periodista de vocento. Pero lo que le tenía no que haber dicho es, presidente, eso significa pedir perdón, o si está hablando en condicional, dice usted, si alguien me lo pide, pues yo... No, mire usted, ¿eh? a la política se viene meado, se viene llorado. Y si quieres pedir perdón, sales y a lo Juan Carlos pides perdón. Y después de pedir perdón, ¿eh? después de pedir perdón, cesas a tu ministra de igualdad que igual me da, ¿vale? A partir de ahí te presentas, si eres capaz de presentarte, que ya hemos visto que no eres capaz de presentarte. Mucho sí es sí, mucho mantenemos la ley durante seis meses, ¿y ahora qué? ¿Ahora nos vamos a Doñana? ¿Pero qué has hecho en Doñana? Once, once proyectos tenías para Doñana y no te has ocupado. ¿eh? Eh, ahora te con las viviendas, sí, sí, viviendas. De vivienda va la cosa, en unos meses te sacan de la que tienes,